¿Por qué es importante el Amazonas? Porque es la única defensa que tenemos en contra de un mal que nosotros mismos hemos creado, el calentamiento global. Hoy estamos viendo cómo nuestros glaciares se derriten y nuestros bosques se queman sin compasión. A veces vemos los problemas del mundo muy lejanos a nuestra realidad, pero cada cosa que hacemos en nuestra cotidianidad afecta al planeta entero. Al fin esta es nuestra casa, no vivimos en un apartamento, ni en un barrio, ni en una ciudad, tampoco en un país, vivimos en el planeta tierra y es momento de cuidar este hogar. ¿Sabes cómo se puede cuidar? muy fácil viajando Bienvenidos a la Reserva Natamú, no está en el corazón del Amazonas, pero sí en una zona clave para la conservación de esta la selva más grande del mundo. Justo aquí termina Colombia y empieza Perú. Pero estos límites no son más que políticos. Sus habitantes, los indígenas, no distinguen de nacionalidades. Las aves anidan sin percatarse de fronteras y los árboles se arraigan en un país y dan sombrío al otro. Este bosque absorbe a diario toneladas de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que emitimos en nuestro diario vivir cuando vamos en el carro o cuando cocinamos. Sin embargo, hay una amenaza mucho más letal. LA DEFORESTACIÓN Tan solo en 2019, la Amazonía de Brasil sufrió una deforestación de 9.762 kilómetros entre agosto de 2018 y julio de 2019, un aumento de un 29.5% con respecto al mismo periodo en 2018. Las cifras en Colombia no son alentadoras solamente en la región amazónica se reportó el 70% de la deforestación durante el año 2018. Es hora de parar esto y nosotros lo podemos lograr. En estas regiones apartadas e incomunicadas del interior del país, la economía depende de las vías de acceso que en su mayoría son precarias o no existen, la ilegalidad la corrupción y el abandono estatal también son causantes de la escasez de oportunidades en esta zona, por lo que la población se ve obligada a emprender prácticas poco amigables con el medio ambiente, como la minería ilegal, la caza y la tala indiscriminadas. Sin embargo, el mayor causante de esta problemática son las grandes industrias productoras de soya, ganado y madera que sin compasión mutilan la selva. Por eso, mediante el turismo, podemos evitar que se siga causando tal extinción a los recursos naturales y un daño directo al planeta. En este video explicaremos por qué viajando responsablemente hasta estos lugares podemos salvar a la Amazonía. Hoy es un nuevo día para comenzar con el muy, pero muy, pero muy buenos días, caminantes. Con toda la actitud, el entusiasmo y la alegría Para empezar un nuevo día en el Amazonas De las heladas del Brasil Pasamos nuevamente a este sol Inclemente sol de la amazonía colombiana para decirles caminantes continúa la aventura hoy vamos a hacer un recorrido por el río amazonas prácticamente la gran parte de la mañana estamos como ustedes bien lo saben y si se vieron nuestro anterior video en la comunidad de mocagua a orillas del río amazonas es una comunidad indígena que se ha encargado de proteger la selva y sus animales para ofrecerlos al turismo. Si ustedes quieren saber cómo es un santuario de monos, de primates en la selva, pues por favor vayan a nuestro anterior video y ahí también les daremos algunos consejos de dónde hospedarse y todo lo que ustedes deben saber para venir a este lugar del Amazonas. Hoy es un nuevo día y vamos hacia una población peruana. Vamos a atravesar el río Amazonas para llegar hasta Natamú. Natamu es una reserva natural que hace parte de una comunidad llamada Chinería. Allí vamos a hacer varias actividades, obviamente todas tienen que ver con la naturaleza y sobre todo con la fauna. Caminantes, bienvenidos a esta aventura. Vamos a tomar la transportadora que nos llevará una hora y media por el río Amazonas en dirección a Leticia. Y ahí tomaremos luego una balsita muy pequeña para internarnos por toda la selva inundable hasta Chinería, que es la comunidad y de allí partiremos para Natamú, que es la reserva. Aquí vamos. En este momento empezamos a ingresar por el caño de Chinería, Precisamente muy cerca está la comunidad de Chinería y vamos hacia la Reserva Natamú Estamos más o menos a media hora de Leticia Este ya vendría siendo territorio peruano Y recuerden que venimos de Mocagua en, el, en transporte público que fue un recorrido aproximadamente de una hora y media Este es el paisaje que nos regala la Amazonía Aquí está la comunidad chinería, está desde la orilla amazona empieza la casa, hasta la última casa donde salimos de acá de Leticia, una embarcación, un bote pequeño con motor que decimos, es como una hora y di vuelta. La comunidad Perú, estamos cerca como a media hora de aquí a Leticia que todos los moradores se dedican a la agricultura ¿Por qué? porque el gobierno peruano no tiene olvidado o sea, el amazona ¿Sí? es, por eso es que nosotros acá en la comunidad dedicamos mucho a la agricultura como antiguamente me, me tocaba a mí muy duro la agricultura, sembrío de plátano, yuca pepino, pimentón y ahora me dedico es al turismo como guía de la reserva Natamú y me gustó mucho porque si sí, uno se conserva la madera y todo lo que es natural de acá en la zona. Hola. ¿Cómo a tener? Aquí en la casa de la señora que está cocinando en la reserva, en ¿no? sí. Dame la mano, hijo. Acá cerca a la comunidad estamos haciendo un cultivo de un vecino de la comunidad que ellos están en, ahorita en un cultivo de, de yuca. ¿Para qué? Para que la yuca crece muy hermoso y tenga buen fruto. ¿Sí? Cada cultivo va creciendo, cuando es más libre, cada día va creciendo más. Entonces la yuca puede durar hasta 7 meses para que tenga el fruto. Esa es la, la, la escuela de, de colegio de inicial, de niños. De 3 años a 5 años. De 5 años ya va a la primaria. si sí, aquí terminan en sus, sus iniciales y ya van a otro colegio, un granecito, que es más allá. Vamos a conocer una sonrisa para la cámara una sonrisa para la cámara una sonrisa pero le dio pena a este, le dio pena a ver. más bonito de la chinería que acá nosotros como morador de la comunidad nos dedicamos mucho más es a la pesca y comemos pez fresco y por eso nosotros acá somos muy sanos nos dedicamos mucho a la pesca aquí en la comunidad tenemos 270 con todos niños aquí hay 50 casas 50 viviendas a todo el mundo, mi nombre es Juan David, eh, yo vivo aquí ya hace un tiempo, eh, como lo dijo el compañero nos encontramos entrando por el caño de Chinería, eh, ellos vienen de Mocagua efectivamente que son uno que le llamamos tierras altas, ahorita estamos en ingresando a las tierras bajas o tierras barcias, las tierras barcias son bastante digamos importantes porque en temporadas de lluvia son tierras inundables, le llamamos también bosque flotante. ahorita estamos adentrándonos por el caño de Chinería muy particular encontrar que es un lugar bastante pantanoso precisamente por lo que es inundable, ahorita nos encontramos en temporada, digamos en un momento en el que está secando y está bajando el nivel del agua, eh, cuando es temporada de lluvia todo este paisaje, todo lo que viene alrededor se inunda. Si ustedes se están preguntando cómo o por qué se mantienen estos ríos estos caños también en temporadas de, también en temporadas en donde, el, en donde el nivel del amazonas baja pues es gracias a una serpiente es gracias a la anaconda a la boa constrictor de agua ella se encarga de limpiar estos pasos para que haya comunicación entre las lagunas y los ríos pero mejor que lo explique Juan David, que es un antropólogo, el cual paradójicamente y curiosamente ya conocíamos tanto José como yo. No sabíamos que nos íbamos a encontrar con él aquí y estuvimos estudiando juntos en la universidad. Bueno, que él les cuente exactamente por qué la anaconda es tan importante, no solamente para el ecosistema, sino también para la ancestralidad de los ticuna y de muchas otras... Comunidades del Amazonas. Eh, aquí seguimos entrando por el caño. De digamos que, pues, como ustedes ven, es un cuerpo de agua que une, digamos, las aguas del Amazonas que se encuentran para ese lado y las zonas más profundas del bosque inundado. A medida que nos metemos en bosques inundables vamos a encontrar aguas más negras producto de que las hojas y toda la vegetación que cae al agua muere y le da ese pigmento, y le da unas ideas especiales lo que pasa cuando estamos en temporada seca muchos de estos años y muchos de estos bosques se secan pero años como este de chinería siguen vivos ¿por qué? fundamentalmente por la boa constrictor, la anaconda que nosotros conocemos La anaconda es la madre del agua. Se llaman en muchos lugares. En muchos departamentos de la amazonía colombiana hay un respeto alrededor de estos animales. Ecológicamente son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque son los encargados de mantener de conectar y de llevar de los peces del Amazonas a las lagunas. La anaconda es la madre del agua, es la reina dentro del agua, ella protege todo dentro del agua y destruye muchas cosas que viven sobre el suelo. La serpiente, que para muchas personas es despiadada y monstruosa, para quienes conviven con ella es la madre del agua. Los indígenas dicen que cuando se mata a una anaconda, se mata a la selva porque es precisamente este reptil el encargado de limpiar los lagos y los caños de esta vegetación que cuando crece en exceso roba el oxígeno del agua y por ende los peces mueren. Por eso decimos que la naturaleza es sabia y que cada especie que habita en ella tiene una función específica que mantiene un ecosistema estable. Por estas tierras llueve aproximadamente unos 250 días al año, pero gracias a días como hoy en los cuales la temperatura asciende a los 25 grados centígrados, toda esa agua se evapora y contribuye a lluvias inclusive en otros lugares del planeta. Bienvenidos ahora sí a la Reserva Natamú un lugar que difícilmente podríamos describir con palabras eh, tal vez de pronto unas fotos o una toma aérea de este lugar hable mucho más de lo que yo pueda decir sobre un escenario natural espectacular y aquí en medio de la selva la Reserva Natamú lo que trata de hacerle saber a sus visitantes es que este lugar necesita de una protección y por eso ya les vamos a hablar y les vamos a contar acerca de todos los proyectos que se están llevando a cabo acá para que por medio del ecoturismo, el turismo de naturaleza, le demos una razón de ser a esta selva y que podamos cuidarla entre todos. En la medida que ustedes vengan, nos ayuden a difundir estas imágenes, pues estaremos contribuyendo al cuidado de, de la selva amazónica caminantes. Bienvenidos a Natamo. Esto es Natamo. En el poco tiempo que llevamos ya acá, eh, nos hemos dado cuenta que esto no es un hospedaje o una actividad, sino es una experiencia en todo el sentido de la palabra. Eh, es encontrarse con un proceso comunitario en donde el guía está totalmente vinculado con el territorio y también y también con la comunidad. Como ya les dijo José, esto esta reserva es un es un es un proyecto de que nace desde la comunidad y para la comunidad. Y bueno pues básicamente los servicios que hay aquí hay seis siete cabañas. ¿Cuántos cabañas? Hay cinco cabañas. Hay restaurante. Hay servicio de líquidos, de jugos para que ustedes se mantengan hidratados, también cafecito. Y obviamente hay muchas cosas por hacer aquí en, aquí en la reserva. Hay caminatas, hay kayak por el río y también una actividad que es para nosotros impresionante, la cual les vamos a mostrar esta noche. Aprovechito. Está muy bueno un sancochito. Sancocho también es peruano. Sí, ¿Se puede decir? Sí, es, es peruano. O sea, también es sancocho en Perú. Está sabroso. Comemos y a explorar la selva. árbol nosotros aquí en la amazona le conocemos como el oje es un árbol medicinal que en la amazona para para purgar a los niños le sacan la resina es una, una resina muy blanquita como una lechecito eso lo sacan lo hacen hervir bien y lo dan a los niños para purgar para dar para que bote todo el paracio que tiene dentro de la barriga ya, que sale las los ticunas son las poblaciones indígenas sí, sobre todo ticunas ellos hablan acerca de este árbol en tiempos pasados como el árbol del castigo cuando una persona cometía algún crimen sea robar, matar e incluso en más de todos violar pues eh, este era uno de los de los castigos se traía a la persona, se le desnudaba y se le amarraba junto al árbol se le pegaba al árbol y pues salían las hormigas eh, muchos dicen que pues la persona tenía que aguantar lo que tenía que aguantar y si era porque tenía que morir porque mmm, una picadora de esta hormiga duele pero imagínense la picadora de 100 o 200 o 300 o 1000 de estas hormigas pues ya hay un choque bastante fuerte en el cuerpo y pues finalmente lo pueden terminar matando a uno Ahorita estamos dentro de selva Ahorita ya vamos a llegar a la ruta más grande Que es la selva, ceiba sí, Vamos a ver si Eso, Estamos recibiendo aire puro No, no aire contaminado Veamos el suelo lleno de hojas, porque los árboles sueltan las hojas, ya es que se descompone, vuelven guano. Y los árboles también se benefician de, de, de esas hojas que ya se descomponen. ¿sí? ¿A qué te dedicabas antes de ser guía? Yo antes de ser guía me dedicaba a la agricultura, al sembrío de plátano, yuca, pepino, pimentón. Y ya también le perjudicaba mucho a la naturaleza, tumbando los árboles para hacer las chacras pero ahora, ahora no me gusta mucho de ser un, un guía de, de esta reserva para cuidar los árboles si, ¿Sí? sí, ya vamos a llegar a la ceiba que es el árbol más grande que hay en la amazona este es el árbol más grande que vamos a encontrar en esta en este recorrido en esta caminata eh, es quizá un o el árbol más importante para la cultura para las diferentes culturas que se encuentran desde argentina hasta méxico es el árbol más grande de latinoamérica y el segundo más grande del mundo lo que guardan estas raíces imagínense ustedes la altura que tiene este árbol si miren mi estatura y miren no llego ni a un tercio ni un... no mucho menos de lo que es una, una raíz el árbol puede llegar a tener este unos 50 metros es la más grande que y sinceramente el poder que tiene esto es impresionante. Impresionados y maravillados por una gran ceiba, la mamá, la madre, la abuela de toda esta selva. Ahora nos vamos a ir a hacer una de las prácticas ancestrales más importantes o una de las prácticas ancestrales más importantes de las comunidades indígenas que habitan esta zona y es la pesca. Vamos a estar de la mano de ellos viendo cómo son las prácticas y las diferentes especies que ellos a diario tenían que recolectar y hoy, y hoy en día recolectan para llevar a sus hogares. Es deportiva. ¿Es deportiva? David. Voy por dos. a encontrar miren lo que acaba de sacar era, ¿Era tuyo sí. <risa> bueno Juan David ya tiene cena sí, David, muy pinchito. José Manuel y Gustavo se quedan ¿Sí? sin cena regañados empieza a caer la tarde en este caño Mientras escuchamos varios pájaros cantando y tratamos de pescar, aunque no hemos logrado pescar nada. caminando al parecer se queda sin comida esta noche. <risa> la idea es esperar a que caiga la tarde mientras vemos cantidades de pájaros y los sonidos propios de la selva amazónica para que en la noche nos vayamos a buscar uno de los animales más respetados que tiene el Amazonas. Bienvenida a la noche en la Reserva Natamuy. En este momento, como se los dijo Gustavo, vamos a ir a encontrarnos de frente con uno de los animales más representativos de la Amazonía. Pero para encontrarlos y verlos, es preciso en este momento, así que caminantes, bienvenidos a una aventura nocturna en la Amazonía. Eh, como le dijo Max, este ¿No es, digamos, como lo conocemos, el caimán negro o jacaré preto. En portugués, eh, el nombre científico es Brusaleus negricolis, es el nombre de, de, de, digamos, científico del, del caimán. Eh, digamos que ese caimán, que tendrá cuánto tendrá? 70. 70 centímetros, debe tener aproximadamente 4 a 5 meses. 4 a 5 meses de crecimiento. Si ustedes le tocan la espalda, seguramente todavía no tiene un casco muy duro. Entonces, digamos que eh, uno de los principales peces que tienen estas especies, caimanes blancos, caimanes negros, cuando nacen, pues es el riesgo también de los peces o pirañas o diferentes, digamos, depredadores. Una de las problemáticas actuales es el consumo de la carne de este animal, sobre todo la parte de la cola. Si ustedes le tocan la, el principio de la cola, es pulpito. Esa parte, el principio de la base de la cola es pulpito. Sí. Eso... Es, digamos, uno, uno de los platos más apetecidos en muchas regiones de la Amazonía. Eh, porque es solo carne, efectivamente. Y pues el resto también se consume, pero sobre todo la, la cola. En el este... año 70 fue perseguido por las pieles. Por esto, solo esta parte que son suavitos. Uh -huh. ¿sí? Para hacer cinturones, biatera bolsos, zapatos... Y ahorita, estos caimanes reproducen muchos, por eso es que no se acaba. ¿Sí? Y aquí en la Amazonas, este es caimán es el más grande que hay en la Amazonas. Pues, es un plato preferido, pero más los pequeños no lo cazan. ¿Sí? Los grandes sí lo, lo alcanzan a cazar algunos, cuando tienen un apetito de comer. Los caimanes de 5 metros, porque ellos pueden vivir aproximadamente a sus casi 100 años los caimanes grandes pues los caimanes más no mueren ¿no? cuando están en tiempo de verano los caimanes a veces se entierran dentro, dentro de la humedad y solo la cola siempre parece afuera ¿Sí? por eso que en mes de septiembre los caimanes son muy flacos ellos se entierran pues no se alimentan de nada es muy interesante ver cómo ahora el turismo, si se hace de una manera responsable, puede no solamente ayudar a las comunidades a generar una economía sostenible, sino también a brindar una educación, una información a las personas que venimos a visitar estas, estas comunidades, estas, estos territorios, sobre las diferentes especies animales. Lo que les queríamos mostrar, caminantes, eh, la noche de hoy, era precisamente eso, cómo buscar los caimanes, los caimanes que son especies muy importantes para la, la Amazonía. Pero nos lo dijo David desde el principio. La idea también es poder no solamente buscar el caimán, sino entender que hay una cantidad inimaginable de especies pequeñas, medianas, grandes que están alrededor de estos ecosistemas y que son al igual que el caimán, especies que tienen una misión dentro de todo lo que es un ecosistema y pues bueno, poder estar esta noche escuchándolos, viendo algunos, es algo que realmente nos ubica. En, ...en un espacio en donde nosotros somos observadores... ...y al mismo tiempo actuamos como protectores. Muy bacana esa actividad, muy educativa... ...y que deja muchas reflexiones sobre lo que somos como seres humanos... ...y lo que podemos llegar a, a hacer por, estas, por, por estos territorios. Bueno, caminantes, como se los hemos venido recalcando a lo largo de este día... El Amazonas es un mundo impredecible de fauna en el cual hoy ya hemos logrado estar muy cerca de muchas especies que quizás solamente veíamos en programas de televisión y pues ya estar cerca de ellos y verlos y aprender de ellos pues es una experiencia que todos deberíamos vivir. Es importante recalcarles que esta actividad es netamente educativa, obviamente estos animales en algunos otros Momentos de la historia del Amazonas siempre eran perseguidos por el tema de las pieles e incluso también por el tema de la carne, pero pues hoy en día ya es una actividad netamente educativa en la cual todos nos concientizamos del cuidado que se debe tener con estas especies para que perduren en la historia. Eh, el animal en ningún momento es maltratado, por eso vamos acá con personas que saben, personas expertas que conocen de las especies y saben cómo manipularlas, Así que los caimanes están aquí dentro de, dentro de la balsa un muy corto tiempo para estudiarlos, para analizarlos, para entenderlos y pues de paso también para poder generar un buen registro fotográfico para que todos nos enteremos de las riquezas que tenemos en estas aguas. No siendo más y describiéndoles un poco el panorama y el paisaje nocturno que tengo a mi alrededor, pues básicamente les digo que estamos bajo un cielo estrellado con una luna en menguante espectacular que nos facilita la visión y pues, pues bueno son cosas que afortunadamente afortunadamente la luz de las cámaras no puede captar y digo afortunadamente porque pues son cosas que hay que venir a vivirlas entonces pues caminantes esperamos que les haya gustado esta aventura queremos recordarles que si ustedes están interesados en venir hasta estos lugares se pueden comunicar con ecodestinos ellos son los encargados de traerlos hasta acá para que vivan una experiencia excelente, una experiencia en realidad de la mano de las comunidades y de la biodiversidad de esta tierra. Recuerden suscribirse a este canal, si les gustó este video regálenos un like y si quieren venir, en realidad nunca se van a arrepentir. Mañana nos vemos con una nueva aventura, seguimos en el Amazonas y nada, caminan tres. Los queremos mucho y los invitamos a vivir.